Buenas tardes de Juan Pablo, hoy tengo un, un invitado muy especial, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien Pablo, ¿y tú qué? Bien, bien, bien. Bienvenido por el país. Muy bien, muy bien, aquí estamos desde la montaña del Cerro de las Tres Cruces, ¿no? Medellín, Colón. Medellín, puedes ver toda esta montaña, hoy el sol como que no nos ayuda, pero, pero nosotros con este entrenamiento que vamos a hacer con este tabata montañero, vamos a trabajar hoy las piernas, los brazos, abdomen, abdomen. ¿Y qué otra cosa? Ya, solamente. solamente Sí, porque ya subimos, subimos la, la subida de, de ese morro espera, ah. no, todavía la bajada La bajada, la bajada, no, la bajada no tanto, pero la subida sí sí sí hace daño Pero bueno, tú que estás en la casa, si nos estás mirando Te invito a hacer este entrenamiento Tabata Montañero Tres ejercicios para las piernas, dos para los brazos y dos para el abdomen Nosotros lo repetimos una vez y tú a casa los haces una, dos y tres veces. por <risa> ¿cómo está ¿Cómo te sientes? Firme, firme, firme. ¿Te duele alguna parte del cuerpo? Nada, alguna, nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, preparadísimo. No, me gusta, me gusta, me gusta así activo. Mira, mira comando. Oiga, yo aquí <risa> hablo italiano, español, pero esto hoy es puro español. Un saludo a toda la gente que nos guarda desde Italia y también en Brasil, ¿no? Brasil. Brasil. Para ¿no? Galera. para galera. <risa> <risa> Muy bien. Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad. Nos vamos a mover porque necesitamos enviarle la información a nuestro cerebro, cerebro que vamos a hacer actividad física. Porque con la salud no se juega. Un poquito de, de movilidad. Bueno, pues este pues, pues, tabata montañero que vamos a hacer hoy. <risa> ¿Qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar vamos a trabajar 35 segundos con 10 segundos de recupero. Será intenso, ¿no? Ah, yo espero que tú, que tú resistas, aunque yo también resisto. Yo porque he perdido dos kilos porque estaba un poquito como eh, desaplicado, pero ya me estoy aplicando. Dobla dobla aquí, vamos a trabajar lentamente. Les recuerdo, todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Fernando, Pilas, pues ahí que estamos todos activos, exacto. no vamos a perder tiempo. Esto más o menos dura este ejercicio 7 minutos, 7 minutos. Exacto, exacto. Comenzamos con ejercicios de pierna entonces. Sí, vamos. Sí, no, iniciamos con pierna. Vamos a iniciar con 3 ejercicios de pierna, 2, después voy a hacer con 2 de brazo, después voy a, a terminar con 12 ejercicios para el abdomen, el abdomen, el abdomen, el abdomen. El abdomen también vamos a trabajar aquí este, el oblique igual ahora que estoy en vacaciones vea <risa> necesito meter el, el chupa chupa ok, perfecto ¿qué nos falta? nos falta el, el, el, el programa el programa, el programita el programita, el programita prepárate, prepárate 35 segundos de trabajo con 10 segundos de recupero de descanso ok, perfecto voy a buscar eh, voy a buscar el el programa Tabata, que nos va a preparar para hacer esta actividad física dale un poquito de agua, ¿verdad? no digas claro. que yo no te traigo agua, que no hago nada <risa> porque así es la gente, cuando uno los trata y dice, no, eh, lo, lo hace morir no, no, no, aquí es con toda no, la, la, la ley para muy bien, muy bien, vamos a iniciar, prepárate, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio pueden, pueden guardar aquí todos los ejercicios, los pueden guardar muy bien, muy bien, yo me hidrato Fernando, me compraste el agua con gas, ¿no? Tú me quieres ver muerto, ¿no? Tú eres vivo, ¿no? Tú eres vivo, ¿no? Eres vivo, ¿no? no, no. Le dije, cómprame el agua y me compró con gas, mire. Me quiere hacer que yo haga mala figura delante de ustedes, ¿no? No, no, así no se vale. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con, con nuestro primo ejercicio. Prepárate, prepárate. Vamos a iniciar. 35 segundos con 10 segundos de recupero. Prepárate. Ok. 1, 2, 3. Vamos a iniciar. 3, Two, one, zero. Nuestro primo ejercicio es Salto, salto, bajo, bajo, bajo. 30 segundos, 30 segundos. Never stop, never stop. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien. Baja, baja. baja. 30 segundos, 35, ¿no? Pierna fuerte, oiga, tiene la pierna fuerte el hombre, ¿no? Que juega tenis, juega tenis. ¡Continua! ¡Continua! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Ok, perfecto. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. ¿Cuál sigue? Nuestro próximo ejercicio de pierna. Salto. Cuéntalo acá. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay! ¡Ay, ay, ay! ay, ay como tú quieras, a manos adelante, a tierra ok, arriba ok, nuevamente va, se va, se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba nuevamente, continúa 1, 2, 3, 4, 5, 6, se siente las piernas, ¿no? Ah, pues sigue mira adelante adelante adelante cambio ¡Tra! écolo nadie te regala nada lentamente lentamente uh, se siente fuerte fuerte fuerte Uf. Tres de pierna. Oh. Vasígame. Brazo. brazos. Flexiones. Wow. Pa. uno. No te rindas no te rinda, no te rinda, wow. no rinda. cuál pantina, a tierra, perfecto, va. va, uno, dos, tres, cuatro, doblo, doble, doble brazo, uno, dos, tres, cuatro, va, uno, dos, tres, 4 doble brazo, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, 4, doblo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no te rindas, siempre hombre me va a matar, cual continua, oblicuo, oblicuo, oblicuo. Ver, ¿cuál? oblicuo, oblicuo, arriba, tranquilo. Esto a casa lo va a repetir dos a tres veces, <risa> Tabata Montañero, no, wow. <risa> Tabata Montañero. Tabata montañero, pasamos el paso, okay, se va, arriba, arriba, arriba, tranquilo, después de este, sigue doble plan. Tabata montañero, desde la montaña de Medellín, cerro las tres cruces, Todo lo que hagas hoy, mañana se verá. Nuestra alarma se, se apagó, pero yo la escucho. ¿Cuál sigue? Doble plan. De frente. De frente, doble plan. Doble plan. Arriba. Cambio. Uno, dos, abajo. Arriba. Uno, dos, abajo. Arriba. Uno. 2, no. lentamente Arriba 1, vamos no. Abajo Arriba Abajo, quieto, quieto ahí Fuervo, fervo parado, 4, 3, 2, 1 Ok uh. Estamos terminando ya Estamos terminando ¿Cuándo falta? Mountain climber Luis, ¿cómo te sientes? Da fuerte, da fuerte. Monta el va. Monta el caibe. Monta el Resiste. Resiste. Sí. Continúa. Continúa. Nadie te regala nada. Ninguno. Ninguno te regala nada. Sí. Falta poco. Todavía hay gas, todavía hay gas Tú lo puedes repetir dos, tres veces No te olvides de hacer estiramiento Si todavía no te has inscrito a este canal, escríbete te escribirme, Pablo, mi duro entrenamiento Muy fácil, haga uno más fuerte o más fácil claro, lo bien. hacemos Gracias Pablo por la invitación Uy, gracias Oiga, está fuerte el hombre, guarda Pierna de atleta, con la pierna mía de pollo Chao, adiós desde la montaña Todo lo que hagas hoy, mañana se verá De corazón, guantado Gracias